¡Hey! ¿Qué mejor que unos buenos tips para hacernos el trabajo más fácil? Pues nada, entonces este es el segundo video sobre 5 tips de Revit que te servirán un montón. Como siempre, el primer truco es que si te suscribes estarás enterado del contenido muy interesante que subo al canal. Así que si no lo has hecho, hazlo ya. El tip número uno es copiar fórmulas en campos de números. Si estamos definiendo un valor numérico en las propiedades de un elemento, la longitud de un muro, el espesor de una losa, etcétera, etcétera, cualquier cosa que involucre digitar números lo podemos hacer con fórmulas. Para esto basta componer un igual y después definir alguna fórmula, como 5 multiplicado 9.2 más la raíz cuadrada de 7, si es que eso tiene sentido. El tip número dos es sobre guardar las familias cargables de un proyecto como un archivo .rfa. Supongo que alguna vez te ha pasado que quieres guardar la familia cargable que hay en un proyecto, ¿cierto? Pues para esto solo debemos ir al navegador de proyectos, desplegar las familias del proyecto, buscar alguna categoría de familias cargables como el mobiliario, por ejemplo, y clic derecho en la familia, guardar. Con eso nos queda un archivo de la familia que podemos utilizar en otros proyectos. El tip número 3 es cambiar la funcionalidad del doble clic. Por defecto, cuando hacemos doble clic en alguna familia cargable, como esta columna, por ejemplo, lo que estamos haciendo es entrar al editor para modificar la familia. Resulta que podemos cambiar ese comportamiento yendo para archivo, opciones, interfaz de usuario y opciones de doble clic. Con esto aparecen las opciones de doble clic para algunos elementos. Particularmente, quiero que al hacerle doble clic a las familias pueda entrar a las propiedades de tip. De esta forma, si damos doble clic en el elemento, editaremos la tipología y no la familia. El tip número 4 es sobre la función de crear similar. Si queremos crear un elemento con exactamente la misma tipología de otro que ya está puesto en el proyecto, solamente debemos seleccionarlo y utilizar el atajo en el teclado con las teclas CS. Esto nos llevará directamente al comando para crear ese mismo elemento y con la misma tipología del que seleccionamos. Una forma muy buena de acelerar el tiempo de modelado. Y el tip número 5 es sobre recuperar la selección previa. Hay ocasiones en las que tenemos algunos elementos seleccionados y por cualquier motivo nos descuidamos y quitamos la selección. Para volver a seleccionar lo que ya habíamos seleccionado, simplemente damos clic derecho y